Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y disputará Santos 5 partidos de preparación. Conscientes de la importancia de tener rodaje futbolístico previo a su primera prueba del torneo clausura 2022, los guerreros enfrentarán 5 encuentros de preparación, en los que Pedro Caincinia y su cuerpo técnico observarán y analizarán el desempeño de todos sus dirigidos en esta pretemporada. Los compromisos a disputarse en diferentes sedes están programados de la siguiente manera. Santos Laguna contra Mineros de Zacatecas, 18 de diciembre del 2021, Territorio Santos Modelo. Santos Laguna contra Correcaminos, 23 de diciembre del 2021, Territorio Santos Modelo. Querétaro contra Santos Laguna, 27 de diciembre del 2021, Querétaro. Atlético de San Luis contra Santos Laguna, 30 de diciembre del 2021, Querétaro, Santos Laguna contra Club Deportivo Águila, 2 de enero del 2022, Houston, Texas. Cabe mencionar que el cuadro Santista trabajará en Territorio Santos Modelo hasta el 26 de diciembre, día en que viajará a Querétaro para su segunda etapa de labores.